Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy, hoy, hoy es especial porque hoy vuelven las batallas Bakugan y vuelven como se merece, como se merece y como se merece Pues sencillamente con Bakuganes geniales, Vortex que giran, hermosos Bakuganes que hace mucho quería que se enfrentaran y hoy por fin, por fin lo logramos Recuerden que dejaré mis redes sociales aquí abajo en la descripción y recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones y sin más Empezamos con el video. Bien, y, y es que en el ring hoy se van a encontrar Volcanon Subterra con 780 poder G, Que además gira, lo cual lo hace bastante interesante. Y además va a estar... Nada más y nada menos que Flash Ingram, un Bakugan que hace mucho no aparecía por aquí. Que es Heios, que también es de Mectanium Surge, se me olvidó. Y además, pues claramente también gira, ¿no? Los dos tienen poderes bastante parecidos. 750 por parte de Flash Ingram. Bueno, el que gane la mayor cantidad de cartas, pues entonces será el vencedor, ¿no? Sin más, empezamos. Bien, como ya sabrán, cara en este caso va a ser este 100. Y sello va a hacer este escudito de aquí Cara empieza poniendo Carta Volcanon Y sello Flash Ingram <música> Sello Así que eh, Flash Ingram Va a empezar poniendo carta Carta portal lista Bakugan pelea Bakugan surge Surge Flash Ingram Bakugan pelea Jugan surge, surge Volcanon Subterra Ninguno de los jugadores usa una carta poder Carta portal abierta Esta carta es una carta cobre de Flash Ingram y le suma 210 a Flash Ingram y 60 a Volcanon Cosmic Ingram queda con 960 mientras que Volcanon queda con 840 Volcanon no hace nada así que esta carta queda para Flash Ingram Iríamos así 1-0. Es el turno de Volcanon. Carta portal lista. Carta poder activada. Volcanon usa una carta poder roja. Dice que si Volcanon cae dos veces en la misma carta, entonces los bonos portal y bonos poder en esta batalla no tendrán efecto. Bakugan pelea. Vale, se abrió la primera vez. Bakugan pelea. Bakugan surge, surge Volcanon subterra. Entonces no van a haber bonos portal ni poder durante esta batalla. Bakugan pelea Bakugan surge surge cost, surge flash Ingram. como no pueden usarse bonos portal ni poder entonces solo resta abrir la carta portal y como Volcanon tiene 780 poder G y Flash Ingram tiene 750 esta carta queda para Volcanon iríamos así 1 a 1 Carta portal lista. Bakugan pelea. Bakugan surge, surge, con Flash Ingram. Bakugan pelea. Bakugan surge, surge, Volcano Subterra. Bien, ninguna de las dos partes usa nada. Carta portal abierta. Esta carta le suma 200 a ellos, mientras que le suma solamente 100 a Subterra. Volcanon quedaría con 880 por eje y Flash Ingram quedaría. Con 950. Ninguno de los dos hace nada. Así que esta carta sería para Flash Ingram. Iríamos así. 2-1. Okay. Carta portal lista. Bakugan pelea. Bakugan surge. Surge volcán subterráneo. Bakugan pelea. Bakugan surge, surge Flash Ingram. Carta poder activada, mesete. Esta carta solamente se puede usar antes de que se abra la carta portal y el, ba el Bakugan Helios o Subterra recibe doble bono portal o doble bono y doble bono poder. Carta portal abierta. Desgraciadamente y para sorpresa de Flash Ingram, esta carta no le suma nada a Helios. Por lo tanto no recibe ningún bono portal. Por otra parte a Subterra le suma 100 Además esta carta dice que los Bakugan en Subterra pueden mover una carta por poder roja De su pila de, no de su pila de usados a su pila de no usados al final de la batalla Volcanon tiene 880 mientras que Flash Ingram tiene 750 La carta es así para Volcanon Iríamos 2-2 Y además esta carta roja se regresa a Volcan. Carta portal lista Bakugan pelea Bakugan surge Surge Flash Ingram Bakugan pelea Bakugan surge Surge Volcanon Subterra Ninguno de los dos jugadores Usa una carta poder Esta carta no le suma nada a Subterra Mientras que le suma 100 a Heios el efecto de esta carta dice que si hay un Bakugan Darkus en esta batalla Entonces el Bakugan Helios o Subterra reciben más 300 poder G Pero como en este caso no hay ningún jugador Darkus entonces no se puede hacer nada Volcanon iría perdiendo con 780 Mientras que Flash Ingram iría ganando con 860 Carta poder activada Esta carta poder dice que reduce, todos los, reduce y aumenta todos los poderes G que hay en, el, en la carta portal para que queden en 50 o para que bajen a 50 Por lo tanto Volcanon tendría así 830 Mientras se reduce el poder G para Flash Ingram y quedaría con 800 Flash Ingram usa una carta que le suma 80 poder G quedando así con 880 Mientras que Volcanon solamente tiene 830 Volcanon responde con una carta azul la cual le suma también 80 Llevando así la delantera y total victoria para esta carta Y digamos así 3-2 Bien la verdad es que los dos ya usaron casi todos sus recursos Solamente les queda una carta portal Solamente les queda una carta poder roja a cada uno y no se sabe qué as bajo la manga tenga Flash Ingram porque por lo menos la carta que recuperó Volcanon lo puede ayudar bastante ahora bien, es cierto que todavía queda una carta portal y esa carta portal es de Volcanon lo cual le da cierta seguridad mayor carta portal lista Bakugan pelea Bakugan surge, surge Volcano Subterra Bakugan pelea Bakugan surge Surge Flash Ingram, ninguno de los dos puede usar nada Así que carta portal abierta Esta carta le suma 300 a Subterra, mientras que solo 250 a ellos Además el efecto de esta carta dice que el que gane dice que el ganador, el que el gane esta batalla con más de 100 poder G Entonces hará que el contrincante mueva todas sus cartas de su pila y no usados a su pila de usados Pero como ya no quedan más cartas pues este efecto no podrá ser Volcanon queda con 1080 poder G, mientras que Flash Ingram queda con un total de 1000 poder G, siendo esta carta y la victoria para Volcanon Subterra. Bien chicos, este ha sido el vencedor Volcanon Subterra, una gran batalla, me encantó esta batalla de Bakuganes Vortex, me pareció genial. ¿Qué les pareció la batalla? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué batalla les gustaría ver próximamente? Y bien chicos, este ha sido el video, espero que les haya gustado muchísimo, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y pues nada, nos vemos en otro video. Adiós.